Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de aprendiendo a hacer un backflip Antes de nada me gustaría deciros que tendréis los mejores comentarios del último vídeo al final del vídeo Entonces si queréis ir ahora, ir ahora a ver si os ha tocado Y si no os veis el vídeo, que es lo que me gustaría, que os veis primero el vídeo y luego vais a ver si os ha tocado o no Y volvemos a hacer lo mismo, los mejores comentarios saldrán en el próximo vídeo al final Recordaros que me podéis seguir tanto en Instagram... Twitter, Twitch, que los tendréis debajo en la descripción y podéis pasaros por mi página web que la tendréis también debajo en la descripción y en el comentario fijado donde encontraréis un montón de temas interesantes. Dicho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos en el segundo día de mi aprendizaje con el backflip Y bueno antes de nada deciros de que me podéis dejar like, suscribiros si os está molando Y comentadme algo que saldréis en el próximo vídeo Dicho esto vamos a empezar porque básicamente en el día de hoy lo que voy a hacer va a ser Mejorar mi técnica en el aire de la rotación de cadera y de piernas Entonces vamos a ver más o menos cómo me desenvuelvo y dejadme en los comentarios cuánto tiempo creéis que me falta para poder hacer el backflip. The time, yeah Oh, I know Now's for me A secret language Speaking in tongues Snake like, don't like you in the run Travel dancing, I don't know But you are, you are, you are, you are Summer floating over my heart Whip both dancing over the dark side I don't, I don't, I don't know Who you are, you are, you are, you are Thema uh... Sí, parece que me haya roto ahí 40 huesos, pero en verdad no pasa nada. Y bueno, como es básicamente todo el rato lo mismo, os voy a poner los mejores que me han salido a mi parecer. Otra perspectiva y pues ya estaría. Y ahora sí que sí, el backflip Vale, entonces, los mejores comentarios del vídeo pasado son de Bailali789 que dice Minuto 2.36 Pues me dicen que no hay examen ¿Les pongo el clip? uy <risa> <¡Wii! risa> El siguiente sería para ese una gamba fuera del agua, be like, minuto 1.21 Y como no es un movimiento que yo suelo hacer muy habitual, el siguiente es para Joel Kais Con esfuerzo lo vas a conseguir, Jack. muchas gracias, bro Y el último es para Ana, que nos dice ¿No te duele o te hace daño al caerte aunque haya un colchón? Pues la verdad que al principio se duele un poco, pero ya cuando llevas unos cuantos golpes No notas los huesos y nada más, espero que os haya gustado Compartid con vuestros amigos, dejad vuestro like Y nos vemos en la próxima, adiós